Ok, ya le dio. No, no te Este, enfermedades eh, que no afectan a una población grande, pero que por su importancia, pues son, son, eh, pues merecen ser estudiadas en nuestro país y en el mundo, que son este grupo que se llaman, o que ustedes conocen incluso más que yo y son más expertos que yo, enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras en fin, se les denomina de distintas formas, pero bueno, eh, aunque en, en algunos países o en algunas zonas no tienen un gran número de, de, de personas afectadas en su conjunto, pues sí, en el mundo son enfermedades muy importantes y que pues están siendo estudiadas de distintas formas. Entonces, como les comentaba, el Instituto pues eh, forma gente también, aquí eh, principalmente alumnos que están involucrados en su formación como, como investigadores, hay desde licenciatura hasta alumnos de doctorado y también más recientemente se autorizó un curso de alta especialidad eh, enfocado principalmente en medicina genómica y que ese está dirigido a médicos, médicos ya especialistas. Es de esto van, si mal no recuerdo, en la novena o décima generación de, de médicos que están enfocándose en un curso de medicina genómica. Entonces, el instituto ha sido uno un, un, una piedra angular en México para la investigación genómica y por el otro lado también en la formación de recursos humanos. También hemos tenido alumnos de fuera, alumnos extranjeros que se han formado en nuestras aulas, en nuestros laboratorios. Todo esto asociado con las principales universidades del país, la más importante, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Metropolitana, eh, y también en a algunas eh, universidades eh, privadas que pues son las que eh, los... Eh, no obstante todo esto, eh, cuando yo fui nombrado el secretario de salud me encomendó el que... Eh, um, Toda esta productividad y toda esta generación de conocimiento que se hace dentro de la, de la institución enfocada a enfermedades, pues eh, tuviera ahora un impacto eh, social, un impacto eh, ya directamente en la salud de, de los mexicanos, que poco a poco se fuera implementando dentro del sistema de salud, pues estos resultados, se fueran implementando estos resultados de medicina genómica o medicina de precisión. Entonces, ese ha sido el, el objetivo, ese es el objetivo principal del plan de trabajo desde que yo fui nombrado. Y bueno, ustedes conocen muy bien lo que sucedió el año pasado con la pandemia, en donde pues no solo nosotros, sino prácticamente todas las instituciones de salud de México y pues yo me atrevería a decir del mundo, enfocaron todas sus actividades en resolver el problema tan enorme que nos planteó el surgimiento de un virus eh, que causó una pandemia en el mundo. Entonces, pues el InmeGen, desde hace prácticamente año y medio, eh, se dedicó a implementar técnicas que permitieran el diagnóstico eficiente de los individuos portadores del virus SARS-CoV-2. Entonces, de no tener un laboratorio de ese tipo eh, para la, el estudio de enfermedades infecciosas, nos convertimos en año y medio en el laboratorio que más procesa muestras, sobre todo de la Ciudad de México. Durante este tiempo hemos procesado alrededor de 400.000 mil muestras y pues con esto hemos apoyado al proceso de vigilancia epidemiológica dentro del país, pero más enfocándonos a lo que ocurre dentro de la Ciudad de México. También durante ese tiempo, eh, pues eh, iniciamos eh, un proyecto eh, que fue destinado a o dirigido a la secuenciación de las variantes, la identificación de variantes del virus eh, y cómo es que estas variantes, la circulación se, se iba modificando a lo largo de la pandemia. Entonces tenemos una colección por ahí de muestras de, de pacientes que fueron positivos y que son, fueron secuenciados y hemos podido rastrear y dar seguimiento al surgimiento y al cambio de, de las prevalencias de cada una de las variantes que fueron surgiendo a lo largo de la pandemia. Se identificó, por ejemplo, una variante que pues prácticamente eh, su impacto fue exclusivo en México, aunque también tuvo en el mundo por ahí unas, eh, en, sobre todo en Estados Unidos, en algunas ciudades, también se presentaron algunos casos, pero... Eh, en noviembre, más, aproximadamente entre noviembre y enero, que fueron que fue la segunda ola de contagios aquí en el país, pues eh, se detectó una variante que era la variante 519 y que pues afectaba, ahora representaba casi el 90% de las eh, muestras positivas que nosotros detectábamos acá. Conforme fue avanzando hacia lo que ahora se considera la tercera ola, eh, pues esa variante fue prácticamente desplazada por la ya muy famosa variante Delta. Y este, pues ahora en el país, en la Ciudad de México, principalmente que es, como les comento, la que nosotros eh, estamos eh, dándole seguimiento, pues representa esta variante aproximadamente el 85, entre el 85 y 90% de los eh, casos que son secuenciados eh, en, en la ciudad. Entonces, pues con esto apoyamos a lo que el INDRE implementó, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es nuestra, digamos, nuestra referencia oficial para el seguimiento de, estas, de esta pandemia y ellos implementaron un sistema de vigilancia epidemiológica molecular, vamos a llamarle así, eh, en la cual pues nosotros estamos participando y apoyándolos. Entonces, ahora, como le comenté en una reunión reciente que, que tuve con David, pues ya eh, nosotros... Sí, vamos a seguir con este, este programa que se enfoca sobre todo en COVID. Pero pues ya tenemos que reactivar los programas que en su momento pues se tuvieron que parar. Y uno de ellos justamente pues es un trabajo conjunto que hacemos con Femexer que se refiere al, mucho a la difusión entre el gremio médico y también entre las, la población sobre qué son estas enfermedades que se agrupan como enfermedades raras o poco frecuentes y eh, pues tratar de ver cómo el INMEGEN logra apoyar eh, el esfuerzo que están haciendo distintas organizaciones sociales principalmente no gubernamentales dado que pues este instituto tiene expertos eh, expertos en biología molecular, expertos en genética, que eh, pues con la infraestructura que, que también contamos, pues sí podemos nosotros consolidarnos ahora como un centro de referencia, primero eh, nacional, pero también podemos hacer trabajo conjunto con países de, de Centroamérica y hacia el, todo Latinoamérica, hacia el sur, eh, para poder lograr redes que eh, trabajen con objetivos comunes. Entonces, eh, nuestra infraestructura es importante, estamos también teniendo un programa de renovación de la infraestructura eh, que esperemos tener consolidado en el, el próximo año, en donde, pues, eh, eh, el establecimiento de un laboratorio mucho más grande de diagnóstico molecular que se dedique justamente a, o que se enfoque a enfermedades tanto muy comunes como son el cáncer, eh, las enfermedades metabólicas, como ejemplo, pero también a estas enfermedades de, de baja prevalencia. Entonces, para esto, pues, hemos ya empezado un... un un, la, la elaboración de un proyecto que está en manos de dos personas que están ustedes viendo aquí, que yo invité a que estuvieran, que es el doctor Alfredo Hidalgo Miranda, él es el director de investigación del instituto y el doctor Ronnie Kersenovich, que él es un genetista, un, un especialista en, en genética y que pues nos lo robamos de la privada para que viniera a incorporarse a nuestros esfuerzos con la visión justamente pues de tener el impacto en la población que está afectada por enfermedades de origen genético. Entonces, Ronnie y Alfredo, pues, son los encargados ahora, junto con la doctora Carmen Alaez, que desafortunadamente no pudo estar, quienes van a consolidar primero el diseño y después la implementación de este laboratorio que les comento de diagnóstico molecular y que esperemos sea un laboratorio de referencia en nuestro país, pero también de referencia para quienes lo necesiten en países de América Latina, Centroamérica. Entonces, en general, eso es lo que yo les quería comentar, platicar. Eh, ahorita... Tal vez el doctor Hidalgo o Ronnie tengan algo que comentar, pero bueno, estaba levantando la mano David. Sí, bueno, la intención es eh, comentarte lo siguiente. Les eh, participé a nuestros amigos del Cono Sur, que en una charla que tuve contigo me expresaste que por orden presidencial uh -huh. había un compromiso de empezar a trabajar con algunos de los países del Cono Sur, me acuerdo que mencionaste Perú, Colombia, Chile como principio y después los que se puedan seguir incorporando. ¿Quieres ampliar un poquito sobre este tema, por favor, Luis? Sí, con gusto. Y bueno, es parte de lo que iba a comentar sobre todo Alfredo, porque ese proyecto eh, está encomendado a él. Justamente eh, nosotros hemos trabajado muy de la mano con la Cancillería de nuestro país, y bueno eh, hay un eh, la Cancillería tiene muchos proyectos de cooperación internacional pero se habló específicamente de cooperación con países eh, en América Latina en el Sur eh, sobre todo justo los que mencionaste no este, Perú Colombia y Chile entonces digo eh, no bueno, quiere decir que sean los únicos son los que en este momento eh, pues estaban Terminando de formalizar esa, esos convenios. Entonces, pues eh, a nosotros, nosotros somos miembros de un consejo, el INMEGEN es miembro de un consejo que formó la, la cancillería que se llama COTESI. Eh, y este consejo, pues fue informado de, de estas acciones que está realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos invitó a proponer proyectos. Entonces, eh, pues bueno, el, yo se lo encargué al doctor Alfredo Hidalgo que estableciera contacto, ya por lo que entiendo vamos avanzados en, en, en esto, y pues sí nos gustaría que conocieran de, de qué se trata, porque como bien dice David, esta es una prioridad dentro del programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces, así nos fue comentado y así fuimos invitados, entonces, pues sí, sería bueno que, que supieran. Alfredo, si nos puedes platicar algo al respecto. Sí, claro, pues eh, siguiendo la, la, lo que nos pidieron por parte de Secretaría de Relaciones Exteriores y tomando en consideración pues, la, la, la infraestructura con la que contamos en el instituto, ya iniciamos acercamientos con a través de las vías diplomáticas con distintos eh, consejos de ciencia y tecnología de, de algunos países. Incluso ya con Chile tuvimos una reunión en este momento, por la coyuntura, se le está dando un poco más de relevancia a lo que es lo de, lo de COVID. Pero evidentemente, yo creo que estos, una vez establecidos estos vínculos con las secretarías de ciencia y tecnología de los diferentes países, pues eh, eh, se van a detonar o se pueden detonar muchos proyectos adicionales, en donde también la participación de, de organizaciones de la sociedad civil en cada uno de nuestros países pues puede funcionar como un, un, un pivote para que eh, presionemos para que se puedan llevar a cabo estos proyectos y de esta forma pues armar eh, proyectos conjuntos con eh, la contraparte clínica o contra la contraparte de, de sociedad civil en países como Colombia, Chile y en general el Cono Sur. Eh, en, dentro de poco ya también vamos a tener una reunión con gente de la Universidad de Colombia entonces lo que estamos buscando es a través de nuestros propios medios, a través del apoyo que nos da la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora con ustedes, pues establecer estos vínculos que pudiéramos ya establecer una plática más directa para ir armando proyectos específicos que nosotros pudiéramos subir a este, a este Consejo de Ciencia y Tecnología de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y empezarlos a plantear como proyectos de colaboración binacional. Entonces, creo que estamos en una muy buena oportunidad de determinar junto con ustedes cuáles serían estos proyectos, uno de enfermedades raras sería muy adecuado, para tratar de identificar eh, los principales actores, tanto clínicos como de la sociedad civil, para poder empezar a armar estos proyectos en una propuesta eh, que se sostenga como un proyecto de investigación y empezarlos a proponer eh, a, a través de las vías diplomáticas con las que contamos en el instituto. Yo te agradezco mucho esta explicación, Alfredo. Y por supuesto que para mí es muy importante que ULAPA, la comunidad ULAPA, que es la Unión Latinoamericana de Pacientes y todos nos dedicamos concretamente a enfermedades raras, Conozca de esta iniciativa porque tienen cualquier cantidad de ideas que se pueden echar a andar y que se pueden aterrizar de manera correcta. La participación del INMEGEN desde mi punto de vista abriría una oportunidad que sentaría uno de los más importantes esfuerzos que agregados a un centro de gravedad poderoso desde el INMEGEN pudiera dar salida a muchas cuestiones que tienen que ver con apoyos que requiere la comunidad del cono sur hablemos no solo de los países gigantes del cono sur hay muchos o muchos de los países pequeños en el cono sur requieren de mucha ayuda de muchísima ayuda no no quiero decir algo que parezca de ninguna manera irrespetuoso pero Bolivia Paraguay por decir solo dos dos, dos países requieren ayuda requieren ayuda urgente ya no ya no te hablo de los de centroamérica que requieren ayuda hace años de manera urgente entonces todo este proceso que tiene que ver con esta posibilidad de que el INMEGEN esté inmerso en una suerte de tareas continentales es absolutamente importante para nosotros el INMEGEN creado hace 17 años era una ilusión antes de su creación Hoy es uno de los institutos mundialmente reconocidos para temas que tienen que ver con medicina genómica. La oportunidad que brinda una plataforma como esta es increíblemente poderosa para Latinoamérica. Hemos hablado, Luis Alonso, y hemos hablado, Alfredo, con nuestros amigos del Cono Sur, de cómo los latinoamericanos tenemos que sentar precedente y normar de aquí en adelante un recurso que tenga que ver con incorporar lo que Latinoamérica quiere, hace y desarrolla como un ejemplo mundial, porque ya basta de que Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía, marquen pautas. Ahora nosotros vamos a marcar la pauta en español, en español para los mexicanos, argentinos, bolivianos, colombianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya no podemos seguir eh, teniendo esta tarea como un pendiente que nunca termina por resolverse. El INMEGEN, junto con grandes institutos alrededor de Latinoamérica, puede hacer un trabajo no solo sobresaliente, sino un ejemplo mundial de cómo podemos los latinoamericanos hacer las cosas. Luis, Luis, es, un hombre, Luis es un hombre modesto, es un tipazo, tiene una preparación encabronante, es un tipo muy capaz, por eso está en el INMEGEN, y la gente de la que se ha rodeado son todos personas extremadamente capaces, son académicos, profesionales en lo que hacen, y una pléyade de hombres mexicanos que pueden hacer el cambio. Entonces, para mí, es tan importante que todos ustedes estén escuchando a estos hombres mexicanos, porque lo más trascendental de este asunto es que esta es la piedra de toque que da inicio a un ejercicio convalidado, coligado, aliado, que tiene como evento final o la ruta final hacia una meta específica, hacer que Latinoamérica se sienta, que cuando Latinoamérica apriete con el pie, se sienta. Es muy importante. Por eso, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Alfredo, muchísimas gracias Ronnie por estar con nosotros. Les quiero pedir, por favor, que nos permitan abrir los micrófonos para que, para que aquel que quiera preguntarles algo a estos hombres del INMEGEN lo haga. Florecita está levantando la mano. Flor es eh, una persona importantísima en Argentina. Es la eh, promotora mundial desde Argentina de Alapa, una miembro fundadora de ULAPA. Y seguramente seguramente que ustedes tienen que conocerla. Por favor, Florecita. David, perdón, y Flor, sí. culpa, te robo unos minutitos antes. Sí. A mí me gustaría que Ronnie eh, nos, nos diera en, en un minutito este, claro. un poco de lo que pues, ya estamos tratando de implementar. Y posteriormente, pues sí, yo lo que iba a pedir antes de que les dijeras que abrieran sus micrófonos, pues tratar de ver quiénes son, qué, qué, qué representan y sobre todo cuáles son, sus objetivos y necesidades en las cuales nosotros podemos enga engarzarnos y pues apoyarnos mutuamente. Entonces, Ronnie, por favor. Muy buenos días a todos. Eh, doctor Herrera, Jacqueline, David, Alfredo, me da gusto saludarles y a todos estos nuevos amigos que estoy conociendo el día de hoy. Eh, en efecto, el proyecto que estamos haciendo aquí en el INEGEN de hacer un laboratorio molecular integral donde vamos a hacer no nada más apoyo para los pacientes nacionales, sino también para aquellas personas de toda Latinoamérica que requieran de apoyo en diagnóstico molecular, inclusive diagnóstico clínico, aquí lo vamos a poder hacer. Y cuando me refiero a integral es simplemente tener todo bien hecho, bien estructurado desde un área clínica, un área donde inclusive podemos tomar muestras o recibir muestras de otros lugares y tener desde citogenética básica hasta estudios ya más complejos de genética molecular eh, inmunogenética, oncogenética, tener un servicio inclusive de patología donde tengamos un patólogo capaz de poder revisar muestras sólidas, eh, principalmente de tumores, para que esto también sea coadyuvante en los diagnósticos. Vamos a tener un área de eh, R&D, lo que es desarrollo y, e investigación que va a abrir la puerta a muchos proyectos que podemos tener en conjunto con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, y además queremos tener un área donde se ayude a la población nacional con esta cuestión epidémica de síndrome metabólico, obesidad, diabetes y demás, que sin duda alguna va a ser de gran ayuda. Eh, yo me sumo completamente a los esfuerzos del INMEGEN, eh, por algo, como dijo el doctor Herrera, me robaron de la privada y me trajeron aquí al instituto, en el cual yo ya considero mi, mi casa, y me siento muy, muy afortunado de poder estar en este gran proyecto, que yo sé, como lo dijo eh, nuestro querido amigo David, que le vamos a enseñar al mundo que nosotros los latinos también hacemos las cosas, no bien, excelente, de calidad y que vamos a poner en alto lo que Latinoamérica es. Y tenemos que empezar a hacerlo todos en conjunto. Yo me pongo a la disposición de todos ustedes para cualquier pregunta, cualquier comentario. Eh, esto es un gran proyecto y estoy muy contento. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Y Flor, discúlpame y adelante, por favor. Tienes tu micrófono apagado. Allá voy. ¿Qué tal, cómo están todos? Bueno, David, muchísimas gracias por haber organizado esta reunión tan importante a la que le teníamos tantas ganas hace tiempo. Eh, yo les voy a. Nos pongo en situación. Eh, soy mamá de un chico con una enfermedad genética, adherencia recesiva, el Stargard, una patología de la retina, y a partir de eso trabajo en. Eh, todo lo que tiene que ver con cooperar con la gestión de la producción de terapias de avanzada eh, aquí y fuera, estoy todo el tiempo viendo dónde puedo meter la nariz para cooperar con que la ciencia translacional se desarrolle eh, a partir de eso eh, tengo dos camisetas puestas por un lado está Alapa, que es la Alianza Argentina de Pacientes y por otro lado está el CEMET, que es el Centro de Excelencia en Medicina Translacional, donde trabajo en la coordinación eh, definitivamente mi, mi, mi expertise profesional se ha transformado en los últimos años en la producción de políticas que tienen que ser públicas, definitivamente, para el desarrollo de la ciencia local. Nosotros tenemos en vistas dos grandes campos, a grosso modo, un campo es el campo diagnóstico que está muy mal, muy mal, si en Europa el 70% de las enfermedades de baja prevalencia está sin diagnóstico aún, o sea, estamos súper subdiagnosticados en Europa, en la Argentina y en Latinoamérica, presumimos que el porcentaje sube tremendamente. Eh, ni que hablar de eh, lo que necesitamos, que eh, las muestras se estudien acá, se queden acá, las ancestrías estén protegidas, que haya un trabajo político en relación a la soberanía sanitaria de esas muestras que nosotros vemos que se van permanentemente a Corea, Estados Unidos, España sí que quede ningún trabajo y ningún expertise desarrollado en relación a nuevas mutaciones y cosas que aparecen entre los nuestros. Yo siempre repito el caso de un nene que estaba esperando un trasplante de médula y en las bases internacionales no encontraban donante, y finalmente un nene en la Argentina, un nene con sangre criolla, con sangre india, tuvo que aparecer un donante eh, nuevo, espontáneo, en Brasil, porque no había ninguna compatibilidad posible, porque el chico era criollo. En la Argentina, muchos me incluyo, tenemos sangre aborigen, eh, y esa situación de las ancestrías propias nos es eh, un tema fundamental. Entonces, por un lado está la cuestión de estudiarnos, y por otro lado está la cuestión política de desarrollar terapias de avanzada. Como ustedes saben, no es tan complicada la producción de vectores virales, lo que hace falta es tener la decisión política de hacer la inversión. Increíblemente, los funcionarios de salud que nosotros tenemos, aún los más progresistas, desconocen muchísimo respecto de lo que significa el universo de las terapias celulares. Entonces, por un lado tenemos el problema de los pacientes que no están defendidos de las ofertas peligrosísimas de truanes que venden terapias eh, celulares no autorizadas, no aprobadas, vergonzosas terapias en lugares donde se hace turismo eh, médico sin ningún control. Y por otro lado tenemos que nadie se está ocupando de revisar qué va a pasar con el futuro de esa industria de terapias avanzadas, terapias génicas, CRISPR-Cas9, eh, células car cells en la Argentina, en nuestros propios territorios. Entonces, lo que vemos es que los únicos que entendemos la totalidad de la cuestión somos nosotros. Y por lo tanto, como entendemos la situación, somos los únicos responsables en lograr que el gobierno entienda la necesidad de tener una política para el área que se pueda empezar a pensar en términos de inversión, la importancia de poder proveer, por ejemplo, tratamientos para determinadas leucemias con CAR T cells pues nosotros no tenemos ni, ni, ni una máquina en la Argentina en condiciones de poder eh, aplicar estos tratamientos, y lo que vemos es que lo que hacemos es recurrir a eh, terapias eh, de uso compasivo carísimas, porque no tenemos nunca la opción de dar la respuesta desde nuestra propia industria. Definitivamente creemos que el MERCOSUR tiene que tomar cartas en el asunto. Eh, esta situación Luis. para mí es... Perdón, sí, decime David. Ah, ok. Eh, no, lo que decía es que me parece que nosotros tenemos a partir de esta reunión, tenemos que darle a esta reunión un peso institucional y una autoridad, que creo que la reunión la tiene por, por el tipo de personas que estamos convocados, como para poder llevar eh, directamente al UNASUR, al Parlamento del UNASUR y al MERCOSUR eh, y, a las, y a los instrumentos internacionales que tenemos de cooperación en Latinoamérica, la necesidad de tener una charla con los ministerios de salud de cada uno de nuestros países, armar una charla con los ministerios de salud, porque esto no puede seguir esperando. Tenemos un ministerio excelente de ciencia en la Argentina, que no está conectado con el Ministerio de Salud. Tenemos universidades donde los médicos desconocen absolutamente lo que significan las terapias de avanzada y habilitan a que los pacientes terminen inyectándose cualquier clase de porquería en el nombre de las células madre del sapo verde, eh, y realmente no estamos pudiendo hacer que cooperen los investigadores del universo del Ministerio de Ciencia y los eh, encargados de las políticas para la aplicación, de eh, la clínica, del Ministerio de Salud, en ningún orden, no hay ninguna cooperación. Cuando nosotros querríamos en este momento estar discutiendo cómo podemos hacer para conseguir reactivos a un precio competitivo, porque no, no podemos, con el dólar como lo tenemos no podemos, entonces siempre es más barato mandar las muestras afuera que comprar reactivos acá, y que para eso podríamos pensar en tener una industria para los reactivos en Latinoamérica, porque que India y China produzcan Reactivos quiere decir que nosotros también podemos producir reactivos Si hay una determinación en esa dirección Y sin duda alguna, la compra que venimos haciendo todos A un solo bloque, porque en toda Latinoamérica Todos los secuenciadores son norteamericanos Son MySeq, eh, son, son eh, eh, Illumina Entonces no tenemos acceso a los softs y los panels Que se pueden comprar en una industria más barata Esta situación es una situación de orden político en esta reunión me parece que tenemos que sentar las bases de una cantidad de demandas, un punteo de demandas, en relación a, por ejemplo, cuidado de las ancestrías, protección de soberanía sanitaria, protección de las capacidades eh, universitarias de nuestros profesionales de, de la ciencia y la salud, armar epidemiologías locales, eh, verificar que se pueda cumplir con el derecho al, al diagnóstico, que es un derecho humano, y poder armar una propuesta para la producción nacional de medicamentos y terapias de avanzadas. Yo creo que esta reunión que David hoy ha pateado la pelota para empezar a jugar este partido, es fundamental y debe ser fundacional. Creo que no nos podemos despegar del compromiso que significa escuchar hoy lo que ustedes están contando, porque lo que ustedes están contando habla de nosotros. Realmente somos una única patria grande que tiene las mismas dificultades esto de poder empezar a hablar en español, en castellano, en nuestro hermoso castizo latinoamericano, es una decisión política imprescindible. Eh, me alegra ver que hay gente de nuestra investigación, de nuestra ciencia, también acá, hoy presente en la reunión, pero esto tenemos que escalarlo. La reunión esta, por eso yo insistía con que tenía que estar grabada, porque tenemos que lograr que llegue a Diego Hurtado de Mendoza, a la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Argentina, y del Ministerio de Salud de la Argentina, para poder plantear de verdad una imprescindible mesa ya de trabajo. Es nada más que eso. Gracias. Yo quisiera comentar algo, Flor, de todo lo que comentaste que, que es eh, muy, muy importante. Tocaste un tema que para nosotros es prioritario, y es justamente el acceso a la tecnología de, de punta, la, la innovación tecnológica que desafortunadamente, como bien lo comentas tú, la industria local, habla háblese de cualquier país en América Latina, este, pues se ha quedado rezagada. Entonces, pues sí, nosotros eh, tenemos eh, este mismo, hemos identificado este problema y es un objetivo prioritario el poder establecer colaboración con las industrias principales que tú acabas de mencionar, que por ejemplo es Illumina. Entonces, Illumina tiene que vernos no como, el, um, el, digamos, esta relación de, de, de proveedor y cliente, sino como realmente socios en el desarrollo de innovación en nuestros países. Entonces, tenemos que tomar a ventaja de lo que Illumina representa. Es una industria poderosísima y además le invierte muchísimo a la innovación en nuestra área pero pues eh, justamente nosotros, junto con ellos, pues podemos promover innovación que sea, pues este, que tenga un mayor impacto en, en nuestra región. Entonces es un objetivo que nosotros ya tenemos, es, es el, aquí el doctor Alfredo Hidalgo es el encargado de, de continuar con estas relaciones y negociaciones, pero créanme que, que yo he estado persiguiendo esto yo fui antes 10 años director de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología y bueno, pues cáncer es una de las del grupo de enfermedades que mayor impacto le tiene el diagnóstico molecular actualmente. Entonces, desde ahí empezamos eh, esta negociación con, con actores como Illumina y bueno, creo que vamos en buen camino. También he estado platicando este tema con miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que junto con ellos se puedan lograr eh, acuerdos eh, que tengan este impacto nacional. Eh, y bueno, ahora siempre también ha estado como, como nuestro objetivo el poder lograr eh, trasladar y trabajar en conjunto con, con países eh, Latino, de América Latina. Y lograr lo mismo y hacer un, un programa ahora de esta envergadura, creo que le daría una, un soporte muchísimo mayor a cualquier cosa que nosotros eh, hemos estado pensando eh, implementar. Entonces, pues sí le diste al punto de una de, de, de, de las situaciones más importantes en lo que corresponde al diagnóstico al diagnóstico molecular de estas enfermedades, y bueno... Dos cositas te digo, dos cosas chiquititas que me vienen a la mente en este momento. Yo recuerdo que en su momento el doctor Osvaldo Podaiser, que es un capo absolutamente amado por nosotros acá en el Instituto Aleluar un investigador de mucho fuste argentino, había hecho un desarrollo que sirvió a los Estados Unidos porque tenía que ver con determinaciones de cánceres de mama en latinas. Lo conozco eh, muy bien, a Osvaldo. Ah, lo conoces, bueno, yo, es un amigo personal queridísimo. Eh, y Osvaldo, nosotros hicimos el trabajo de secuenciar 100 pacientes con la enfermedad de mi hijo acá hicimos el trabajo de, de juntar a los pacientes, organizar los, los estudios clínicos y él logró, y bueno, con el ministerio en ese momento logramos hacer al costo 100 secuenciaciones eh. pero fíjate, él hizo esto y a Estados Unidos le servía porque tenía mujeres latinas con cáncer sí. en Estados Unidos y las muestras de, de los estudios de esas variantes vino de, vin, vinieron del laboratorio de Osvaldo por otro lado, cuando Osvaldo desarrolla una terapia eh, inmunológica para cáncer, en la Argentina casi lo linchan, porque terminó entregando la, eh, la patente a un laboratorio de New Jersey, porque fueron los únicos que pusieron dos mangos, fueron dos mangos nada más, en invertir, y él estuvo siete años buscando inversores en la Argentina de muy poca plata para lo que iba a ser la molécula esa, y, eh, o el desarrollo ese, y nadie apareció. Entonces, acá las situaciones son Políticas, hay que despertar a, a, a las personas que tienen que entender la responsabilidad de ser parte de este cambio. Hoy, estratégicamente, nosotros no conocemos cómo es que secuencian en China y en Rusia. Obviamente no es con Illumina. Tienen su propia tecnología. ¿Es imposible empatar o coordinar los resultados? No, no es imposible. Y a nosotros nos re que te conviene. La Argentina tiene muy buena relación en este momento con Rusia y con China. ¿Por qué nosotros no podemos estar aventurándonos a la posibilidad de tener equipamiento, software y, y, y, y hardware de otros países. Hay que revisar esa escena, hay que presionar, hay que utilizarla políticamente para conseguir que los precios bajen. Esto tiene que plantearse en una mesa de trabajo donde ya. se vislumbre una alternativa económica para la ciencia latinoamericana. Perdón, me callo. Muy bien. David, ¿habías alzado la mano? No, no, no, Luis, si ustedes quieren hacer algún comentario adicional a lo que ya Flor nos expresó, y si no... Yo levanté la mano, soy Alejandro Berra de Argentina, Eso es. trabajo en la Universidad de Buenos Aires y hace cuatro meses gané un concurso con otros eh, cuatro grupos, eh, que uno es de genética, otro es de oncología y otro es de fibrosis. Y creo que nosotros como latinoamericanos tenemos que hacer un consorcio eh, y hablar en español y buscar nuestra propia identidad latinoamericana. Eh, la visión que, que planteó Luis y que planteó Florencia es eh, la que tenemos todos los que, o la mayoría de los que estamos acá, y lo que tenemos que trabajar es en conjunto que Ilumina, etcétera, etcétera, no nos vean como proveedores y como aliados estratégicos y que nosotros podamos trabajar conjuntamente con el grupo de ustedes Luis y con el, los grupos que puede haber en Latinoamérica. Yo un par de años estuve en Brasil, eh, no sé si entra a Brasil en este proyecto, pero tenemos que trabajar al menos multinacionalmente los, los países de, de habla hispana y quizás poder dividirnos algunos y estudiar algunas cosas y otros dividir, eh, estudiar otras porque si juntamos la población de toda Latinoamérica es algo que es impresionantemente alta y que requiere nuestra, nuestra ayuda desde el punto de vista público-privado. O sea, la parte pública no tiene que estar enfrentada con la parte privada y tampoco nos tienen que ver a nosotros, que somos organismos que trabajamos en ciencia, o en este momento estamos en un gran hospital de Argentina que, que atiende una población que es de alta complejidad, que tiene este centro de medicina transnacional, que tiene un equipamiento realmente excepcional. Es lo que planteado, eh, es que, hay que me parece que hay que hacer un consorcio de trabajar en conjunto. Nada más, muchas gracias. Permítanme cederle la palabra a Marilena de Perú. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber generado este espacio, David. Bueno, yo soy Marilena Almendariz de la Federación Peruana de Enfermedades Raras. Un poco presentar lo que nosotros hacemos en Perú. Brevemente, nosotros tenemos como 464 enfermedades registradas a la fecha. Un trabajo ya de 13 años. Y bueno, durante todos estos años eh, hemos dado pues el soporte al diagnóstico, ¿no? Vinculado a la parte genética, incluso a título personal para diagnosticar a mi hija, pues tuve que viajar a Estados Unidos y es lo que nos, nos aqueja a toda Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, nosotros también hemos ayudado a encontrar diagnóstico a, a una sinnúmero de pacientes eh, es, y los estudios más importantes en Perú, parten principalmente de las universidades, donde muchas veces una con la otra a veces no saben lo que están haciendo y pudieran estar haciendo lo mismo, ¿no? Y a través del tiempo hemos tratado de articular eh, en los esfuerzos para que sean esfuerzos eh, comunes y diferenciados. Eh, creo que eso también sucede en Latinoamérica, que pudiéramos estar este, haciendo lo mismo en diferentes partes, y para nosotros en relación a lo que realiza IMEGEN sería importante conocer una cartera o un listado detallado de, de, de los servicios que IMEGEN tiene para dentro de lo que ya en Perú existe discriminar en qué cosa eh, también IMEGEN nos puede apoyar como país. Y por otro lado, nosotros también tenemos eh, contacto permanente con la Cancillería Así que podríamos articular el esfuerzo eh, para poder promover estos mecanismos de cooperación. Nosotros nos hemos sentado hacia verano de este año, hacia enero, febrero, con Cancillería a revisar los acuerdos que tiene Perú vinculados a la salud con otros países. Principalmente había eh, en el Ministerio de Salud, que tiene el 65% de la población nacional de, de salud, eh, solamente habían eh, cuatro convenios de cooperación y principalmente con Estados Unidos y, y con España y uno con Francia. Entonces para nosotros es importantísimo este, promover estos mecanismos de cooperación y a, trabajar articuladamente. ¿no? Creemos que este espacio de IMEGEN puede ser muy importante para Perú y muchas gracias por la invitación y por toda la presentación que nos han hecho. También le podríamos enviar la, lo que sí se hace, la, los estudios genéticos que se hacen en Perú para tener este, una idea del panorama peruano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Propondría algo en esto que acaba de comentar María Elena, que también es fundamental. Digo, yo sé que ustedes deben tener redes este, en donde están en contacto y es, es, se siguen. Pues eh, sumen a, a IMEGEN, sumen sobre todo a los actores que que son los que hacen las cosas, como Ronnie, como Alfredo, eh, para que junto con ellos se vaya trabajando primero en conocernos más. Y lo que tú dices es muy, muy, muy in, eh, importante, eh, Marilena, es, es el tratar de no repetir y hacer el, el trabajo doble. no Entonces, en cuanto sepamos de las capacidades y, y, y las necesidades que tenemos nosotros, pues podemos ver qué, qué se complementa y en qué debemos enfocarnos para desarrollar juntos. Entonces, eh, yo pediría, David, si tienes eh, la amabilidad de adicionar a, a, a Ronnie y Alfredo, sí. a, cualquier, a cualquiera de las redes que, que ustedes utilicen para comunicarse. Sí, como no, con mucho gusto. Además, es muy importante. David, David buenos días a todos. Eh, querido David, doctor Herrera, doctor Ronnie, doctor Hidalgo, eh, queridos compañeros de ULAPA, quisiera, antes de que sigamos con este, la participación de, de todos los que estamos ahora aquí, que pudiera el doctor Alfredo Hidalgo hablarnos acerca del proyecto internacional eh, que nos hablaba el doctor Herrera, acerca de la cooperación internacional y el vínculo con la Cancillería, porque eh, me llamó mucho la atención que mencionó principalmente el trabajo ahora con Colombia, con Perú y con Chile. Creo que a partir de ahí podríamos nosotros ver gradualmente cómo va la agenda, cómo va estructurado este proyecto para saber cómo ir adecuando y en qué momento el trabajo y las posturas y las propuestas que ya comentaba en nuestra querida Flor acerca de este proyecto que se puede robustecer tanto como nosotros quisiéramos. Entonces, si sí, por favor, doctor Alfredo, quisiéramos escuchar más a fondo acerca del, del proyecto, por favor. Y claro, en este momento el, el, lo que hemos tenido es el acercamiento y el apoyo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el, lo, lo que tendríamos que hacer ahora sería eh, empezar una propuesta de proyecto que considero que Ronnie, el doctor Herrera y yo podemos armar que sea específicamente enfocado a enfermedades raras y puede incorporar varios de los puntos que ya se tocaron aquí, simplemente hacer un estudio en donde viéramos, por ejemplo, cuáles son las mutaciones más comúnmente presentes en ciertas enfermedades en población latinoamericana, podría ser un proyecto interesante sobre el cual podríamos empezar. Entonces la, la, la, la propuesta sería que nosotros armemos un proyecto marco en donde cada uno de ustedes pudieran aportar algo en el sentido de cuáles serían las necesidades, pero que todo gire en esta situación, ¿no? Que sea un proyecto integral en donde no nada más se dé la parte de apoyo diagnóstica, sino se genere también conocimiento de la estructura genética de los pacientes y de las poblaciones latinoamericanas, y adicionalmente también incorpore algo que eh, considero que es relevante y que también nosotros podemos apoyar en eso, pues intercambio de, eh, de personas, ¿no? De, de, de, de gente que, que necesite el entrenamiento, por ejemplo, en tecnologías de secuenciación, en análisis bioinformático, y que en un momento determinado, pues pudieran llevar a cabo estancias o nosotros allá también con ustedes para eh, eh, pues que esto se complemente de una forma amplia, ¿no? No lo dejemos únicamente en un, en un envío de muestras de diagnóstico, yo creo que eso sería poco alcance, pero podemos empezar por ahí. Pero la idea del proyecto sería eso, que generemos realmente una red latinoamericana de enfermedades raras, eh, que tenga un componente tanto de, de enseñanza como de involucramiento de los pacientes, como de generación de conocimiento científico y sobre todo eh, enfocado a pues, la realidad latinoamericana que todos vivimos. Entonces esa sería la propuesta. El compromiso por nuestra parte sería generar este, este proyecto marco, eh, circularlo entre todos los presentes y sobre eso empezar a definir un proyecto conjunto en el menor tiempo posible y nosotros podríamos a través de, de COTESI y de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues eh, eh, que se hicieran las gestiones eh, diplomáticas con todos los países involucrados para ver cómo podríamos eh, eh, empujar Muchas gracias, Muchas gracias Antes de darle la palabra a Danuco que tiene la mano levantada hace rato, quería comentar que en semanas anteriores en una charla con, con Luis Alonso, él me planteó una, una cuestión que tiene que ver con lo que acaba de decir Alfredo, le dijo David ¿En qué proyecto, en qué iniciativa, en qué plataforma podemos participar para empezar a crear un marco que permita una verdadera interacción bidireccional? Bueno, aquí ayer le dije a, a Luis, hay, hay, hay tantas cosas y hay algunos aspectos que te quiero mencionar y tienen que ver con esto, tienen que ver con ULAPA y la condición que Latinoamérica puede presentar como opciones múltiples para incorporar esfuerzos que sean aliados y que puedan llevar a buen puerto cualquier cantidad de condiciones que hoy mismo se pueden resolver, pero que son tareas que no se han ejecutado. Por favor, Danuco, danos tu opinión. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, eh, mi nombre es Daniel Molina, me dicen Danuco, por favor díganme Danuco. Este, bueno, eh, para mi pregunta, para el doctor Luis Alonso, eh, bueno, más, más que mi pregunta es un comentario, ¿no? Nosotros en Bolivia eh, realmente tenemos el sistema de salud desarticulado no, no hay si, si en Argentina como decía Flor uh, en países latinoamericanos es como que la conexión es complicada en, en Bolivia es peor entonces nosotros muchas veces nos vemos obligados como pacientes a mandar los exámenes a otros países como ya se mencionó igual acá pero eh, con costos altos pero nosotros justo ahora, con la, con, con la alianza boliviana que estamos formando de pacientes con enfermedades poco frecuentes, queremos aportar a la medicina boliviana para poder articularla. Entonces, fuera de todas las propuestas que ya se dieron, creo que sería eh, también bueno poder... Eh, dentro dentro no sé de, de, de los institutos de los institutos de argentina chile perú que nosotros tengamos conocimiento también como, como como decía como decía igual maría maría elena si no me equivoco que sepamos cuáles son las capacidades de cada instituto y que hagamos un, un tipo de alianza para poder para que nosotros podamos tener resultados a corto tiempo, porque nuestros pacientes se ven realmente perjudicados porque reciben tratamientos a destiempo muchas veces, porque no reciben el, el, el, ¿cómo se llama?, el diagnóstico a tiempo, porque hasta conseguir el dinero, porque hasta mandarlo a otro país, hasta recibir es demasiado. Entonces, yo digo, o sea, bueno, a, a, nombre, a, a nombre de la alianza, no solamente tener, eh, ¿cómo se llama?, eh, la, el apoyo de México, sino también a nivel Latinoamérica, saber cuáles son las capacidades de cada instituto, aparte de esta iniciativa que tiene México, también el tema de que nos ayuden a desarrollar y a fortalecer el Instituto de Genética que tenemos ahora nosotros en la UNSA, que realmente es el que nos está apoyando. Entonces, es, o sea, porque no, no lo podemos desarrollar todavía, no no hay, no hay el apoyo profesional eh, del exterior que, que refuerce toda esta iniciativa porque países como, como Bolivia realmente la tienen mal, no, no, no, no estamos ni siquiera parados, entonces eso, eh, eso, eso les quería decir en primera instancia y no muchas gracias la verdad por, por, el, por la iniciativa, gracias David igual por incluir a Bolivia porque realmente lo necesitamos. Luis, ¿quisieras comentar algo? Sí, sí, sí, Este, pues sí, digo, creo que nuevamente se refuerza esa necesidad que conocemos muy bien de tener mayor infraestructura disponible para, para pues nuestros países, entonces, y que sea parte de una red multinacional de apoyo, ¿no? o sea, nuevamente, si el IMEGEN tiene infraestructura que pueda funcionar y servir para apoyar a los pacientes, no solo de, de nuestros pacientes en México, sino en América Latina, con gusto. O sea, es uno de los, o sea, nuestra institución es una institución que no tiene fines de lucro, sino más bien tiene la gran finalidad de poder aterrizar ese conocimiento en un impacto en la salud pública. Entonces, sí, es muy importante eso. Yo nada más quisiera comentar algo más, este, David, Sí. Que no se nos olvide que así como todo esto que han estado comentando de desarrollo pues es, es, es muy necesario, no se nos debe olvidar la parte de la comunicación. Entre mejor comuniquemos hacia el público, eh, que incluye a los políticos y a los que toman las decisiones, más impacto vamos a tener, más eh, respuesta vamos a tener. Porque muchas veces, pues sí, este, y no es este el único caso, ¿eh? cualquiera de, de, de las cosas que luego hacemos, no logramos transmitir la relevancia que tiene y que no solamente es un producto que se queda en investigación o se queda en una publicación o en un grupo pequeño, no, hay que transmitir la relevancia que tiene estudiar estas enfermedades, su impacto que tienen en salud pública, en la calidad de vida, que al final de cuentas es lo que se debe procurar mejorar siempre. Entonces, la comunicación debe ser una de las áreas estratégicas que se puedan desarrollar en conjunto. Eh, y bueno, afortunadamente hablamos el mismo idioma, entonces creo que eso no nos debe, no nos debe costar trabajo para que, pues, este todo lo que hagamos se difunda bien, y formar esta red que ha sido uno también de los, de los trabajos y objetivos de IMEGEN. IMEGEN, eh, pues digo, eh, desafortunadamente, y aquí Alfredo me va a ver feo, pues luego la gente pasaba por el IMEGEN, cuando ustedes tengan la oportunidad de conocerlo, es un instituto que tiene edificio muy bonito, enorme, pero cuando la gente pasaba junto a él no sabía ni qué es. Y luego cuando le decían es el Instituto de Medicina Genómica y decían, medicina qué, <risa> o sea, no sabía el impacto que tiene lo que se hace aquí dentro. Entonces eh, no es porque no sea relevante, no es porque no se haga, es simplemente porque no se comunica el bien hacia afuera. Hacia hacia hacia Entonces para que nos conozcan y sobre todo para que nos apoyen, pues hay que informar bien. Y comunicar bien lo que hacemos. Entonces, este ha sido también un trabajo que ya empezamos por ahí a, a hacer con, con Femexer, con un glosario que, bueno, ya, ya saldrá a la luz. Este, pero es, una so es un solo e e ejercicio. Hay muchas cosas que se pueden hacer también para comunicar. Gracias. De no, de nada. Gracias a ti. Quería comentar algo. De repente en reuniones de amigos, eh, cuando participa un integrante nuevo, el amigo le dice al otro amigo, oye, este cuat se ve que va en serio. Les quiero comentar lo siguiente y el antecedente que acabo de poner a su consideración es por, por esto. Luis, Ronnie y Alfredo son unos tipazos. Luis, que es el director nacional del INMEGEN, siempre contesta las llamadas, siempre contesta el WhatsApp. Es difícil encontrar un hombre que trabaje en estos institutos y que tenga la importancia que, que tiene y que tienen Ronnie y Alfredo, que sean tan amables en la consideración de contestar una llamada o una opinión. Estos hombres que hoy ustedes han escuchado son de verdad. Yo siempre digo, menos oraciones y más acciones. Estos hombres, hacen un trabajo en México destacadísimo, que hoy mismo, a través de sus propias palabras, han puesto a disposición del cono sur y de los países de la región continental. Si nosotros aprovechamos debidamente esta propuesta, invitación, este, este ejercicio que se regala, como acaba de decir Luis, sin fines de lucro, vamos a hacer que el continente, nosotros, los latinoamericanos, podamos empezar a crear una verdadera columna que permita atraer las mejores causas. El InmeGen es un instituto poca madre en México, es el instituto de institutos. Y sí es cierto que tenemos que aprovecharlo, porque es tan importante todo lo que hacen ahí dentro que lo tiene que saber todo mundo. Y tenemos que crear una red de comunicación bidireccional que permita que esto suceda luis tiene muchísima razón en lo que acaba de comentar y ayer y antier tuvimos charlas con otras personas relacionadas a cómo comunicamos lo que hacemos porque tan poca gente se preocupa por estos temas y los conoce tenemos que encontrar una herramienta que dé solución a la oportunidad de difundir correctamente, de manera grandilocuente, de manera importante para que haya trascendencia y sensibilidad en cuanto a todos estos temas. Luis, Ronnie y Alfredo son solo la punta visible de un instituto gigantesco que tiene capacidades impresionantes a favor de los mexicanos y hoy mismo por invitación de otros en el cono sur. Si nosotros hacemos que esto sea posible y lo único que tenemos que hacer es plantearle a Luis, a Ronnie y a Alfredo cualquier cantidad de proyectos que tengamos para que ellos analicen si son elegibles para poder ser apoyados, entonces tendremos una oportunidad que como canasta seguramente nos ofrecerá posibilidades infinitas. Hagamos que sea posible, hagamos que sea posible. Yo eh, agradezco enormemente a Alfredo, a Ronnie y a Luis Luis, que es el, es el que dirige los destinos de esta institución, que hoy estén aquí. Sé que todos quisiéramos alargar esta reunión lo más que se pueda. Eh, le quiero pedir a Ronnie, Alfredo y a Luis que nos permitan otros minutos porque hay otras personas que quieren preguntar y no quiero pasarlas por alto. Está levantando la mano Laura. Y, y por favor, Laura, estamos a tus órdenes. Muchas, muchas gracias, David. Eh... Mi nombre es Laura Alberto, yo soy eh, enfermera investigadora de la Universidad de El Salvador, de acá de Buenos Aires, Argentina, y le agradezco a Florencia que me haya incluido en esta red eh, para poder participar de esta reunión y que realmente me siento muy honrada. Y muchas gracias por el tiempo, eh, por las palabras. Mi línea de investigación es la sepsis, el reconocimiento temprano de la sepsis, Y eh, estoy un poco recién aprendiendo de las enfermedades raras eh, porque la sepsis tiene algo en común con las enfermedades raras, que es la dificultad en su diagnóstico. Y cuanto más tarde se diagnostica la sepsis, eh, mayor es la probabilidad de un, un pronóstico ominoso para ese paciente. La escuchaba Flor y, y a mí me parecía que hay este, esta falta de vínculo que hay entre el, el ámbito científico y el ámbito hospitalario es algo que lo he experimentado personalmente. Eh, yo eh, hice mi doctorado en Australia porque en Argentina la enfermería no tiene un lugar en el ámbito científico eh, yo no podía postular por una beca doctoral dentro del ámbito científico argentino me gané una beca de ciencia eh, del gobierno australiano y me fui a hacer mi, mi doctorado a Australia eh, pero esto me, hizo, me hace, esto que decía Flor me hace pensar de que si nosotros los que estamos en el campo clínico no podemos tener una vinculación con el ámbito científico de nuestro propio país. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué podemos trasladar? No puede haber traslación de la ciencia a la atención clínica del paciente. Entonces, eh, en la Argentina, en mi opinión, tenemos un excelente desarrollo de la ciencia básica. Tenemos laboratorios hasta en, las, en, en, en la región del norte en las regiones más remotas hay laboratorios, hay científicos trabajando. Pero los hospitales que están cerca de esos laboratorios no tienen ninguna conexión. Y la evidencia que se produce no llega al hospital. Y probablemente no vaya a llegar durante lo que me quede de vida a mí, porque nos falta muchísimo para esa articulación. En mi doctorado yo eh, recolecté sola muestre, recolecté información de más de mil pacientes, que era mi muestra de mi estudio doctoral. Busqué financiamiento y no hubo un solo organismo oficial que respondiera para, buscar, para que, poder tener ayuda para recolectar datos. ¿no? Entonces, esta me parece que es esta falta de articulación que tenemos ahí. Y la otra que me, pregun me preguntaba, mientras la escuchaba a Flor también, es que en esta reunión... Tendría que haber alguien de la Organización Mundial de la Salud, o de la OPS, sentada en esta mesa, porque para llevar esto al plano político, esto se requiere primero una decisión política. Alguien que le pueda decir con autoridad global a los gobiernos una política seria en el uso de la evidencia que se produce en la región para que llegue a los pacientes lo antes posible. Porque si no? Pareciera que es una falta a la ética tener tanto conocimiento producido que no se pueda utilizar con los pacientes en los hospitales, en, lo, en los lugares de diagnóstico. Y, y la otra que me parece que hay es una falta de formación en la identificación de las enfermedades raras. ¿Cómo estamos nosotros formando tanto al, a los profesionales de la salud en el pregrado y en el posgrado en el diagnóstico de estas enfermedades? Me parece que por ahí esto podría llegar a ayudar a, a pensar un poco más. Tendría muchas más cosas para decir, pero estoy muy agradecido. Parece que esto es lo más relevante para dar lugar a otras personas. Muchas gracias. Luis, Ronnie o Alfredo, ¿algún comentario? No, pues evidentemente yo creo que también por ahí tendríamos que empezar, ¿no? O sea, eh, eh, cualquier esfuerzo tiene que tener un sustento. Desde la parte política y pues eh, yo creo que podríamos eh, si generamos esta red y funciona de forma adecuada, pues puede ser uno de un, un, una palanca fundamental para que eh, se, se logre eso, ¿no? Y, y evidentemente pues sí tenemos que, que, que aprovechar la, la, las condiciones de cada uno de nuestros países y pues las desventajas que tengamos en alguno de ellos. En algún otro país tal vez no existan y tratar de complementarnos ¿no? en este sentido, sobre todo en integrar a todos los actores. Esto que, que, que comenta Laura de, de, de no poder integrar a todos los actores, pues tendríamos que, que como conjunto tratar de cambiarlo y evidentemente al menos desde la parte que nos tocará a nosotros, pues cuenten con todo el apoyo. Eh, volviendo al punto, por ejemplo, del entrenamiento, ¿no? Para, para, para intercambio académico que permita mejorar esta identificación y esta, esta cuestión de, de, de, del de entrenamiento clínico para, para la identificación y diagnóstico de enfermedades raras. ¿eh? Luis, ¿querías comentar algo? Sí, eh, es, sí es muy importante involucrar a actores políticos y aquí y llegar a quienes toman las decisiones. Sin embargo, creo que eh, deben sumarse ya que se tenga definido un proyecto, un plan de trabajo, porque antes creo que no, no lleva a gran cosa este, el que ellos estén escuchando. Entonces, insisto, hay muchas, muchas, muchas eh, necesidades y, y tenemos que empezar por aterrizarla en una, tal vez una prioridad, la mayor prioridad, para probar el caso, para probar que realmente se puede hacer este trabajo conjunto. Y créanme, una vez que se establezca y se pruebe, lo demás viene, viene casi solo. ¿no? Hay que hacer también esfuerzo, pero cuesta menos trabajo. Entonces yo propondría nuevamente el que eh, pues se vaya conformando ya un plan de acción con un, uno o dos objetivos prioritarios y que los aterricemos. Esa sería la propuesta final. pues. Gracias, Luis. Antes de darle la palabra a la doctora Beatriz Luna, quiero comentar que yo me voy a ocupar de ponerme de acuerdo con los, los miembros de ULAPA para que pongamos a tu disposición lo que acabas de pedir, Luis, a la brevedad más inmediata. Y estoy de acuerdo a la hora que le pidamos a actores políticos, a gente de instituciones importantes o de organismos muy importantes que se sumen a esto, hay que darles la carne ya lista para ser deglutida. Le voy a dar la palabra, si me lo permiten, a la doctora Beatriz Luna. Gracias, buenos días, gracias por la, eh, la palabra. Yo agradezco muchísimo el poder estar ahora reunida con ustedes. Me presento, yo soy médico genetista boliviana, me he formado en México, así que Puedo dar fe de la excelente calidad de, de lo que estamos viendo en este momento y quiero comentarles que eh, el Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés, que es donde yo trabajo como investigadora, tiene mucho interés en poder dar el apoyo, sobre todo diagnóstico y posteriormente ver las formas, algunas terapéuticas para los casos de enfermedades raras en Bolivia, en el sentido de que en estos casi ocho años o un poco más que venimos trabajando sobre enfermedades raras, hemos encontrado casuística eh, bastante interesante y algunos diagnósticos, como se han mencionado previamente, tuvieron que ser hechos de forma privada, es decir, contactar laboratorios externos del exterior para que podamos hacer los diagnósticos, pero esto nos ha permitido tener algunas ideas precisamente de lo que mencionaban las mutaciones frecuentes para población boliviana, por lo menos hacer algunas hipótesis. Por ejemplo, nos llama la atención que cuando hacemos exomas, esto en el exterior, encontramos entre los hallazgos incidentales los portadores de mutaciones para fenilcetonuria. ¿no? Es un, un dato que poco a poco nos va llamando la atención y hace que refrendemos la intención de hacer investigaciones eh, que sean lo más eh, de, de mayor cobertura posible. Eh, en nuestra población hemos visto eh, todavía regiones endogámicas donde son frecuentes patologías recesivas y estas patologías recesivas son aquellas que pudiesen tener tratamiento, ya sea de reemplazo enzimático u otras formas. Y es ahí donde nos vemos atados de manos porque eh, los tratamientos obviamente son costosos y ahí estamos buscando el apoyo del ministerio con quien estamos trabajando. Así que... Quería comentarles esta breve experiencia, eh, dar las gracias a ULAPA, Florencia y a la Alianza Boliviana de Pacientes por invitarme para participar. Por favor, cuenten conmigo, en cuenta para lo que sea en esta investigación, es de mucho interés para mí y para nosotros como Instituto de Genética. Muchísimas gracias. Ronnie, ¿tienes algún comentario? Luis, Alfredo. Sí, a mí me parece fundamental eh, lo que comentaron de que tiene que haber en algún momento un representante de la organización Panamericana de la Salud eh, porque definitivamente por muchos años por mucho tiempo hemos sido hechos a un lado como latinoamericanos en donde se cree que nuestra ciencia y nuestra medicina, y nuestra investigación no sirve para nada eh, yo creo que es momento de demostrarle al mundo de que tenemos la misma capacidad o más de lo que tienen en otros países. Muchas gracias, Ronnie. Quiero comentar antes de que le demos la palabra nuevamente a Jacqueline y a Laura, que <coughs> le quiero preguntar directamente a Luis, eh, el InmeGen imparte cualquier cantidad de cursos, trabaja en muchos talleres, trabaja en muchos foros, Luis, ¿sería posible que la comunidad ULAPA pueda acceder a estos por invitación específica? ¿Sería posible? Sí, claro. De hecho, ahorita que estaban hablando, pues estaba pensando en esa otra enseñanza que nos dejó el COVID. En el uso de, de, este, de las redes y el uso de, de pues, la tecnología de internet. Para la educación y entonces eh, por, les pongo ejemplo de los cursos que imparte normalmente el INMEGEN de forma presencial, pues sí tienen un cierto número de, de participantes, etcétera, pero en este año se multiplicó como 10 veces el, el número de, de gente que participó y de otros países. Entonces, por supuesto que sí. Eh, yo sumaré al, al doctor Oscar Arias, que es el director de enseñanza y el encargado de justamente coordinar los, los cursos. Y no solo que se sumen a los cursos y que puedan escuchar los cursos que IMEGEN ofrece, sino trabajar en cursos específicos. Podemos hacer una, una cartera de, en conjunto con todos ustedes de cursos específicamente dirigidos para pues, estas enfermedades, invitar a los expertos mundiales, en fin, pensemos en algo así, porque creo que, que, que sí tiene muchísimo, muchísimo impacto eh, pues, eh, de alcance, no entonces aprovechemos esta oportunidad que nos ofreció COVID, siempre hay que sacarle el lado positivo a todo. Muchas gracias Luis, te lo, te lo, te lo comento y adiciono lo siguiente o sea, quisiera yo tener tu aprobación para para hablar de la beca Ulapa y Mején y que los abonados a Ulapa puedan acceder a estos cursos, foros, talleres, etcétera, etcétera, de forma gratuita porque no me lo estás preguntando, pero todos andamos correteando siempre los recursos y bueno, en nuestro caso la FEMEXER siempre ha accedido a, a los cursos, foros, talleres porque ustedes nos becan para hacerlo, pero quisiera y lo digo con todo respeto, comprometerte para que la gente de ULAPA pueda acceder a ellos sin que, sin que les ocasione un demérito en sus ingresos. No, este, David, tú sabes, o sea, siempre que podemos nosotros apoyar en esto, como lo comenté, somos una institución pública y ese es nuestro, nuestro objetivo. Entonces, con todo gusto y creo que lo único que sí habría que hacerlo es de forma muy, muy bien organizada. Este, con quien ustedes nos digan, nos ponemos en contacto eh, para poderlo, pues, ahora sí que hacer muy bien el, el programa. Y, este, y que sea parte de lo que les acabo de comentar, ¿no? De, de, de la creación de, de contenidos específicos para... para pues, eh, los pacientes que sufren estas enfermedades Muchas gracias Luis, vamos a cerrar eh, con dos preguntas de una de Jacqueline y otra de Laura no sé quién levantó la mano primero pero eh, quién quiere iniciar la pregunta la, me parece que Laura dejó la mano en Laura, río, cuando le Javier perdón, perdón. creo Javier Santos creo. tenía la mano levantada ¿eh? Adelante Javier Javier Santos tenía la mano levantada ¿Qué tal? Eh, gracias. Mi nombre es Javier Santos, yo soy investigador acá en Buenos Aires. Eh, trabajo con ataxia de Frederic, con aspectos moleculares de proteínas y esas cosas. Este, eh, un, un punto que me parece como que, que es bastante crítico es el tema de la interacción y con respecto a lo que mencionaba Laura fundamentalmente, eh, me parece que es, sería... Eh, súper importante, generar un vínculo institucionalizado entre eh, las universidades y las alianzas, las alianzas de pacientes. Digamos, tener representantes de ULAPA en las universidades y representantes de las universidades en ULAPA y en, eh, en este conglomerado, digamos, de, de, de nuevas alianzas que se puedan ir tejiendo, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, eh, estamos, nosotros tenemos una experiencia muy chiquitita, que, pero que estamos avanzando con, con, con ALAPA y con, con estudiantes, eh, pero me parece que, hay que, que sería buenísimo formalizarlo y generar entonces allí ese, un vínculo mucho más fuerte, ¿no? de tal manera de que esto que tiene que ver con eh, la cuestión de la investigación científica y la la orientación eventualmente de esa investigación científica a la búsqueda de soluciones para enfermedades poco frecuentes eh, sea algo que eh, sea como mucho más eh, eh, claro, digamos, para los investigadoras y, las investigadoras y los investigadores en las universidades, y que tengan además ese acceso a estas preguntas que son tan importantes y estas necesidades que son tan importantes, que en general eh, los investigadores y las investigadoras no tienen tanta, eh, eh, tanto acceso a, a este tipo de cuestiones. No, no sabemos cuáles son las necesidades reales eh, y, eh, y trabajamos en general muy focalizados en aspectos muy, muy específicos este, y si nos dicen, bueno, pero está esto otro también, que necesita algo, y nos metemos 10 minutos, nos recontra copamos con eso, y queremos avanzar, y queremos entender, y queremos ayudar, pero para, para lograr eso hay que institucionalizarlo, me parece, hay que tener representantes de un lado y del otro, y juntarse en estas ideas. Y bueno, y como dice David, darle para adelante en serio... Digo, haciendo cosas, ¿no? Eso me parece que es como fundamental y no quedarse con, con este, las palabras, ¿no? Ese. Muchas gracias. Sí. Ah, Muchísimas y bueno, y perdón que llegué, después voy a, voy a ir al, al, al, al recording, al, a la grabación, porque la verdad que no, no pude acceder a la primera parte porque estuve en una, un, una defensa de un proyecto de vacunas COVID que se está haciendo acá en Argentina eh, y eso es interesante porque es como el, el, el Estado está focalizando en generar vacunas propias, y bueno, tuve, tuve que defender la nuestra. Muchas gracias, Javier. Bueno. Yo, le, antes de darle la palabra a Jacqueline, le voy a pedir a Jacqueline que al reobservar esta charla, cuando tenga a su disposición la grabación, nos regale un resumen ejecutivo de la misma para entender hacia dónde tenemos que dirigir las pilas, qué es lo que planteamos que se puede hacer, qué es lo que planteamos que tenemos que hacer y qué es lo que planteamos que ya hay que hacer inmediatamente. Lo más importante de todo este tema tiene que ver con que Luis tenga a su disposición esta información. Él acaba de decir, necesitamos que la información sea la prudente, la correcta, la evidente para tomar decisiones correctas, como, como su instituto, la medicina de precisión, la información de precisión. Entonces, para Ron y para Alfredo y para Luis, crearles un, una carpeta de información que diga, esto vimos en la reunión y a esto nos estamos eh, comprometiendo. Entonces, se lo voy a pedir a Jacqueline, por favor, hija. Y te doy la palabra. Sí, claro que sí, David, con gusto. Bueno, pues yo quiero felicitar primeramente eh, al doctor Luis Herrera, al doctor Ron y al doctor Alfredo y a todo el equipo que sé que está detrás y a un lado de todo este proyecto, pero además de poder eh, aprovechar como bien lo dicen, eh, la inmensidad de la infraestructura y la capacidad que tiene la INEGEN para poder llevar a cabo este tipo de proyectos y muchos otros más que son también muy relevantes. Creo que lo más importante es aprovechar la voluntad y el compromiso que tienen estos tres actores como principal para poder llevar a cabo todo este proceso. Y además, a nosotros como parte de ello, fundamental, el poder dar seguimiento y la comunicación es crucial. Sabemos que efectivamente eh, el día de hoy a ustedes les tocó estar ahí eh, lidereando y además el compromiso que ustedes tienen para hacerlo, pues obviamente es muy importante y para todos nosotros como comunidad de pacientes con enfermedades raras a nivel internacional podemos decir que nos toca darle un seguimiento muy puntual para que realmente lo que se está sentando eh, de manera puntual eh, en estas bases, en este proyecto pues pueda dar un, un crecimiento permanente. Es decir, siempre estar eh, robusteciendo eh, la parte de los proyectos, pero más que ello, el poder dar resultados graduales a la comunidad, eso es fundamental. Entonces, quiero felicitar, quiero decir que estoy muy orgullosa de que México, por medio de ustedes, ponga esta pauta y sobre todo el compromiso y la acción para poder eh, brindar a otros más hermanos latinos que por supuesto requieren y que sé que ahorita está un poco limitado en la parte de la orden presidencial en cuanto a países, pero estoy segura que vamos a ir avanzando gradualmente y que todos los latinos vamos a poner como bien lo dice el doctor Ronnie, que todos estamos aquí eh, eh, eh, muy puntuales con ese, ese tema, que tiene que ver con el tema en español, la publicación en español, hacernos visibilizar de lo que sí ya se está haciendo no es que vamos a demostrar quiénes somos, es que ya estamos demostrando que tenemos toda la capacidad médicos, expertos, el instituto y la comunidad de pacientes y sociedad civil para llevar a cabo todas las acciones que se requieren ahora mismo por parte de la comunidad. Eso es todo, David, y como siempre agradecerte a ti por ser ese pilar que mueve todo esto. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Te agradezco, mija. Yo le quiero pedir a, a mi querido amigo Luis, a mi querido amigo Ronnie, a mi querido Alfredo, en el orden que ellos quieran, despidan esta transmisión con el mensaje que nos quieran enviar de último momento. Perdón, perdón, ¿puedo decir una cosa chiquitita? Quiero decir algo muy chiquitito. Ayer yo estuve trabajando con un grupo de trimetila minuria latinoamericano, un grupo que es transversar a todos los países de gente con trimetila minuria, usando un material de la doctora Angélica Graciela Martínez Hernández del IMEGEN. Un material, un video de trabajo del IMEGEN. O sea que estas redes ya están tendidas. Creo que lo fundamental es esta cuestión que estamos planteando de formalizar, institucionalizar, traer de la oreja a la OPS. Pero la relación de contacto en, en muchos de los investigadores ya se conocen entre sí. Yo les digo a, a Luis Alonso, a, a mi querido eh, Podáis, y le dice: sí, es un viejo amigo. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es lograr materializar un orden de manera institucional. Pero tengo que decirles que esta reunión la agradecemos de mil amores. David, querido, perdoname que me metiera a último momento, pero quiero darte las gracias por la calidad maravillosa de la charla de hoy. Nada más. Muchas gracias, Luis. Este Alfredo, por favor, si quieres iniciar. Sí, claro, pues estamos a la orden. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes y cuenten con nosotros. Eh, hay que acotar también una situación. En realidad, lo de lo que estamos haciendo con relaciones exteriores no es que esté acotado esos países. Evidentemente, se puede abrir a todo el, el espectro de Latinoamérica. En este sentido fue por la, por la coyuntura particular que había efecto unos eventos particulares con estos países que se dio la, el intercambio, pero evidentemente eh, la idea es ente, eh, que entren to, lo, la mayor cantidad de países posibles de Latinoamérica y evidentemente pues eh, eh, eh, nosotros nos comprometeríamos de nuestro lado a empezar a generar ya el proyecto general, el, el proyecto global para que después lo circulemos a través de, Femexfer, eh, de Femexer con todos ustedes, en un periodo aproximado de dos a tres semanas ya tenerlo escrito y empezarlo a, a circular con todos ustedes para ver cómo lo podemos ir enriqueciendo. Y una vez teniendo este proyecto, ya poder este, tomar decisiones en el sentido de cómo lo, lo, lo metemos a través de relaciones exteriores para buscar este, que esto ¿no? Y evidentemente lo que dice Flor es bien relevante, no. yo, yo los invito también a que eh, si tienen oportunidad ustedes vean las, la página del INMEGEN, ahí hay incluso pues las, las actividades académicas que llevamos a cabo como charlas de investigación, todos seminarios, pues son públicas para quien quiera verlas sin, sin ningún costo. Entonces yo creo que es una buena fuente también de información para que ustedes vayan viendo más o menos lo que hacemos en el instituto. Muy bien. Eh, Ronnie. Eh, de igual manera eh, me pongo a la disposición de todos, eh, mi correo lo dejé en el chat y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier proyecto que quieran comenzar desde ya, estamos dispuestos y atentos a empezarlo. Muchas gracias por, y mucho gusto de conocerlos a todos ustedes. Yo les agradezco a todos ustedes la atención de esta reunión, David, gracias por organizarla y bueno, como ya dijeron eh, la, has, has pateado la pelota, ahora hay que continuar con el partido completo eh, y bueno, pues adelante, nosotros estamos dispuestos a lo que ustedes, a lo que ustedes este, nos digan gracias nuevamente Yo te agradezco mucho Luis, te agradezco mucho Alfredo te agradezco mucho Ronnie, la participación, la amabilidad el tiempo que nos otorgaron y sobre todo la calidad en cada una de sus respuestas con generosidad, amabilidad y profesionalismo. Lo más importante de todo esto es, hoy, aquí en esta reunión, en promedio hubo más de tres decenas de personas que estaban muy interesadas en saber lo que estaba diciendo Alonso, en saber lo que estaba señalando Alfredo, en saber lo que nos estaba comentando Ronnie. El IMEGEN es un poderosísimo recurso que está a favor de los mexicanos y de los latinoamericanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación.